Y acabamos de llegar a Jiyugaoka, o como se pronuncia. Y saliendo del tren, inmediatamente está toda la zona comercial. Vamos a caminar a ver qué se nos atraviesa. Este es Hiyugaoka Gagoka. No todo es Shibuya, no todo es Shinjuku, no todo es hay lugares como este, kaoka. Huyi, 可以 okay. Amigos de Tips and Javier, saludos desde Tokio. Gracias por seguirnos en estos videos que estamos haciendo este, en la ciudad de, de Tokio, Japón. Eh, en esta ocasión estamos en Hiyugaoka. Este barrio barrio no habíamos venido anteriormente eh, y venimos a ver los sakuras, este, este camelloncito está lleno de árboles de sakura. ya están floreciendo esos son los, este, los cerezos eh, y eh, venimos a disfrutarlo como pues, aquí se acostumbra tener una banquita y, este, y pues estar ahí un poquito el aire libre un café que se llama Fire en el sol Este cafecito cuesta 130 yenes, 120 yenes y eh, también está la opción de, de sentarse en un cafecito ya, este, y pedir ahí un café y un, un postre, pero bueno, Hoy decidimos tomarnos aquí en las banquitas eh, y también para economizar. Después de aquí vamos a ir a Rupungi Hills. Eh, nuevamente está bien padre esa zona. Mucho, pero bueno, mientras estamos aquí disfrutando eh, lo que hemos visto aquí en Heiúgafoca son muchos perritos y aquí sí, sí hemos visto bastantes perros, tanto en carriolas como caminando, pero siempre con correa, no sueños. Eh, muchos niños muchas carreras muchos niños eh, y boutiques también de tienditas de, de ropa de cafecitos pues pueden venir aquí a darse una, una vuelta eh, seguimos reportando para tips and travel desde Japón